Que Mira, yo sí. me comprometo, de hecho, de ser elegido regidor, porque estuve en ese inicio, en el 2014 ya era finalizando el periodo 2000 al ah, micrófono sí. 2010 2016 y entiendo que sí, que nosotros hace tiempo hemos tenido la necesidad de sentarnos todos los actores eh, en el ámbito del municipio de San Francisco de Macorís y encontrar una vía de, de consenso por el desarrollo de nuestro pueblo Sócrates eh, hacía una pregunta sobre el incentivo y yo tenía aquí mi pregunta que qué se iba a hacer cómo proyectaba la Asociación para el Desarrollo el desmontar eh, la imagen que se tenía de San Francisco como una ciudad inestable para la inversión, y ya el padre daba unas explicaciones de que a él, a ellos, de frente se le dijo lo que significaba para la inversión un San Francisco de Macorís con constantes paralizaciones. Qué bueno que el movimiento popular se integre, sea parte de esta. Eh, entidad mm -hmm. como parte del Crea, ¿creerá del el movimiento popular en este proyecto cuando eso le quita argumento para hacer bueno, ¿Eh? bueno pero, no por, pero míralo por otra parte Ajá, mira cualquier eh, país de la República Dominicana que no tenga playa y que no tenga alfalco lo estoy poniendo como un prototipo de movimiento popular sí. dime a cuáles de ellos van más inversiones que aquí a ninguno eso no es cierto. Además, es decir, que el falpo no significa que sea un retraso. correcto. no, no retras, eso es una corre. que están poniendo. No. En, lo, en los pueblos que tienen grupos de presión se consiguen más fácil las cosas que no necesiten. En los pueblos que viven muertos, que no protestan, que no hacen nada, la gente no va o no consigue nada del Estado. Se toma como o ejemplo siempre eh, la ciudad de Santiago, donde se entiende que ejemplo? el empresariado, pero el comercio... Santiago, Santiago ha, ha sido crecido. capital de la República y Santiago tiene... Pero Santiago no desarrollo. hace tanta huelga. Ni San, nada. Sí, pero no es porque no hacen huelga, es porque Santiago, es desde el inicio de la Fundación de la República, ha sido prácticamente la capital de la república en su momento también lo fue sí. ¿Y sea, históricamente y, y, están, y están constituidos por un empresariado completamente diferente al que nos constituye a nosotros y la riqueza originaria de Santiago es diferente que la de nosotros o sea, hay muchísimos factores muchos que factores quieren, que claro, son diferenciadores claro, de la de lo que por qué Santiago consigue y por qué San Francisco aún no logra correctamente, concretar correctamente, eso, fíjate, pero creo que el ingrediente es fundamental, Santiago es el principal referente que se tomó para realizar este estudio. Lo digo porque cuando nos sentábamos en el 2014, antes del 2014, procurando esto, Santiago fue la oficina de, de gestión de apoyo para desarrollar este proyecto. En lo particular yo he sido un motivador en la sala capitular de este proyecto. Me comprometo a hacerlo de ser favorecido por el pueblo para que yo regrese a la sala capitular y trabajar por esto, porque debe de tener una nueva visión quien va a la sala capitular, ese tema de confrontación por ser contrario al alcalde o lo que sea. Aunque le hice la pregunta al principio a Isaac, no me contestó cómo evaluaba el comportamiento de esta sala capitular que próximamente va a deponer sus posiciones respecto a este proyecto. Por otro orden, es interesante algo que está en el tapete antes de entrar al ámbito político nacional y municipal, y es que hemos visto y se están eh, desarrollando como temas de actualidad esto de la de los software de vigilancia y de identificación facial, que no obstante tener virtudes de las que se pueden advertir agilidad cuando tú vas a entrar a, un, a una entidad, a una empresa o a un a, una, a un ministerio para poner un caso y se identifican las personas, pero esto va corriendo fuera ya del ámbito privado o empresarial al ámbito público, que en cierta forma está arrebatándonos nuestra privacidad. De hecho, ustedes recuerdan que recientemente hubo una discusión, y sobre todo Estados Unidos y China, en República Dominicana, porque China había aportado uno, unos equipos, y donde la UAS tuvo que que declarar que no se trataban de estos equipos y que no se estaba haciendo tal identificación vis, eh, facial en el recinto, pero de hecho es de tomar en cuenta lo que esto significaría al ámbito de la intimidad del individuo. Me imagino ...que en los inicios será un tanto tortuoso, porque hablando de privacidad y de intimidad de las personas... ...que usted tenga un recorrido, un trayecto de caminata en alguna ciudad y que cámaras no se limiten solamente a ser... captadores de los momentos, sino que te identifican e inmediatamente mandan un mensaje a una base de datos que estuviste a esa hora, lo que hiciste y cuáles serían tus preferencias o si visitas frecuentemente un lugar. Esto yo creo que tendremos nosotros tiempo suficiente para debatirlo y, y tomar en cuenta por aspectos jurídicos y de intimidad de las personas que son derechos fundamentales que estarían siendo un tanto eh, eh, liberados, diría yo, o o un tanto eh, violentado es la palabra. Violentado. Señores. Ya estamos en enero. Y estamos a ley de un mes y 14 días de la 44 días. De las elecciones municipales. Ya vimos la Junta Central Electoral que de una forma sorpresiva, un domingo. Anunciara que había firmado sin el consenso de partidos y sin nada como se había consignado antes y eran de las críticas que se le habían hecho a la Junta su actuación fuera del consenso. Y finalmente hacen lo que ellos, a lo que lo que se le había criticado a ellos. Pero lo plantean de una forma como natural, como si ellos estuvieran eh, conscientes de que los partidos estuvieran conscientes de que eso se iba a hacer un domingo a eso de las 3.35 de la tarde Castaño Guzmán firma con una empresa supuestamente hoy empiezan ya a inician los procesos de auditoría de esos equipos pero tiene todavía el ingrediente de que va a verificar de que qué sucedió el 6 de octubre imagínense a esta fecha ya con unas elecciones próximas que son las primeras en 52 años de esta naturaleza, separadas las municipales de las presidenciales y congresuales, y con una cantidad importante de candidatos que estaremos eh, terciándonos en las próximas elecciones municipales. Yo espero... No solo que diga lo que dice Castaño Guzmán, que los partidos asuman su rol, pero cuando el árbitro impone su rol frente a los partidos que tienen derechos y se llama a que haya consenso, no porque los partidos o los políticos los impongamos, sino porque el consenso fue una de las reglas que estableció la propia Junta para diseñar todo este proceso desde febrero 2019 a la fecha. Y figúrense ustedes todo lo que, hemos, lo que ha sucedido en el país. Solo nos basta identificar que la sociedad franco-macorizana en lo local tiene la oportunidad de renovar... Así conforme seguir, se otro, estaría haciendo ese, un eh, proceso eh, nuevo por primera vez en 52 46, 49, años y, separado, 49, separado 49, unas elecciones 49. de autoridades municipales de las, <risa> de las congresuales y presidenciales. De esta misma forma sabemos que la alcaldía local no repite, es decir, el alcalde actual no se postuló y por, e y y por hecho se da de que va a haber nuevas autoridades o nuevo mando en el, en el ayuntamiento. Y entre ellos están los regidores. La alcaldía de San Francisco, por, el, por la densidad demográfica, es decir, por la cantidad de habitantes, y que lamentablemente producto de, del desastre del pasado censo 2010 con respecto a San Francisco, nosotros decrecimos y de hecho nos quitaron una, una, diputación. una diputación, lo correcto era que aquí ya para esta época se estaba proyectando que hubiera otro diputado y en vez de 13 regidores fuéramos 10, 17. ¿Y qué ganaríamos con eso, Francia? Nada. mayor inversión, no mayor, alma, Má, más, sí. más, cuando bueno, no, ayudar, hubieran eh, menos diputados eh, y hubieran eh, menos, menos. No, bueno, no, lo el que problema yo... aquí es la, eh, aumento es, es de la, la está bien, es... es, ojalá fueran menos, pero lo que te dice no, es que, que la población cinco, está disminuyendo, ya. entonces hay un asunto de que la gente se está yendo del pueblo. Hay ser? que evaluar eso que tú pues decías, sí, pero entonces ahí entra y la preocupación debe de ser por qué se está yendo la gente de la ciudad, por qué están saliendo, no hay oportunidades acá. O sea, sí. es un aspecto fundamental. Si tú conectas es esto que tú identif identificamos en este comentario, si decrece la ciudad, si la población se marcha, es un problema. y teniendo la visita del padre Isaac con un proyecto de desarrollo, y es la inquietud que tenía, teníamos aquí, Sócrates la planteaba, que, que plantean para proyectar mayor inversión y generar empleos. Eso sería uno de los puntos para nosotros atraer más gente o que la gente regrese y desde su pueblo poder producir su bien, los bienes y servicios que demanda en ese momento pero interesante es que tengamos la comprensión del rol que se asume cuando usted va a la alcaldía y cuando va a la alcaldía con la responsabilidad de administrar, me refiero a un alcalde allí se gobierna entonces en conjunto con una sala capitular en comprensión con los objetivos que se tiene de desarrollo. Por ende, esta herramienta de desarrollo tiene que estar íntimamente conectado el individuo que piensa ser regidor para poder proyectar y discutir allí cualquier tema que se le someta a la sala capitular. Eso es lo que yo propongo, Mira, que eh... haya un consentimiento, una concepción real y un respeto a lo que son nuestros proyectos generales, la mayoría, no la que yo lleve. La ¿eh? mayoría de las obras que están contempladas por el Consejo Económico y Social son gubernamentales. Consejo de Desarrollo son obras gubernamentales. Sí. La municipalidad no tiene ninguna influencia sobre eso la princip el principal punto de partida del Consejo Económico y Social de Desarrollo si realmente fueron gente independiente sería exigirle al gobierno que le dé 10% a los ayuntamientos todo lo otro nada más es... retórica ejes como decía Retorric, tú, de... hablamos aquí todo el tiempo que tú quisiste sí. con el padre, dime para dónde vamos dime qué es lo que vamos a hacer para generar empleo Dime qué es lo que vamos a hacer para sacar San Francisco de Macorís de Demaramo en el que estamos. De esta quietud que solamente genera que se construyan discotecas, que se construyan cosas y que haya una economía... Yo te voy de a decir que lo que, que yo quiero Nosotros proponer. Nosotros es que no tenemos nada, entonces no me dijeron, eh, mira, el plan va a ser sí. esto. No lo tenemos el plan. Pues yo tengo un plan. No estamos limitados solamente a creer que hay teniendo obra. Y no es así como vamos a salir del atraso. Nosotros necesitamos crear una política... Un ambiente de inversión. Claro, pero es que no viene de que sobre la base metiendo el cuento de que, ah, porque allá es inestable, eso no es verdad. Sí. Eso no tiene nada que ver con eso, eso tiene que ver con que los sectores que inciden en la nación, la fuerza viva de, de San Francisco de Macorís, se junten para formar quizá el plan que no se tiene. Porque eso de crear inversión es un asunto de, pues, de todo, todo el De todo, ¿no? Y de quienes tienen dinero. de crear país es un asunto sí. de que tiene que venir todo el sí, mundo, sí. y tiene que venir también el gobierno. Entonces, mientras tanto, solamente van a hacer autopía. Bueno, pues yo te voy a, su... yo voy a sugerir de yo tener la oportunidad de regresar a la sala, que es lo que estoy pidiendo ya a partir de hoy, como candidato a la, a la... A regidor. Es que nosotros sí, desde la sala capitular y la alcaldía, se puede lograr incentivar en dos aspectos. La ventanilla de sometimiento de proyectos de construcción y agilización de esos permisos para quienes tienen vocación de inversión en la ciudad. Obviamente con un protocolo de ceñido al reglamento que ya nosotros tenemos de planeamiento urbano. Y yo entiendo que se puede bien... Mediar para dar excepciones de impuestos de, de arbitrios a aquellas empresas o empresarios que pretendan invertir en ciertas áreas y tomarla con, con responsabilidad desde el ayuntamiento, llamando a los sectores para que se genere ese ambiente de inversión y que sepan que los arbitrios a esos que inviertan en esas áreas, en esos puntos que nosotros determinemos en su momento, van a estar exentos de pagar los arbitrios Francis, por ese mira, proyecto ese. eso lo podemos hacer desde la sala Francis. porque con arreglo al consejo de regidores, dice la ley podrán existir exenciones que Oye. proyecten desarrollo en áreas, somos todos si decimos vamos a desarrollar Oye, la salida a Villatapia de Francis. San Francisco de Oye, Macorís Oye. y vamos a frenar la, la, la constante intención de ocupación ilegal y vamos a ayudar a que se adquieran de forma legal oye, Dígame. eso pasa por un, paso, por un asunto previo que es eh, vital ahora y que hemos luchado con él durante los últimos dos años, San Francisco de Macorís necesita la tercerización del cobro de los arbitrios nosotros no estamos en no condición. creo que sea la total es, es, es solución, es lo más vital porque no. todos la mayoría de los, de los ayuntamientos que están teniendo éxito en su gestión han tercerizado el cobro de los arbitrios, porque si tú no tercerizas el cobro de los arbitrios y lleva un cobro, por ejemplo, que en este momento puede estar en 800 mil pesos y tú puedes elevar a 10 millones de pesos, tú no vas a hacer nada. Ya de eso yo, yo puedo hablar Plata, en el próximo tema, Domingo, ese Seisos será P mi tema. Que, que... Pero te voy a dar un dato, es que que Sócrates, ahí, para concluir para mi tema. Pasa con eso. eso es un punto de vista. Pero yo siempre he entendido que las alcaldías como responsabilidad vital y de ley es la de administrar. Aquí se ha tenido siempre un encargado de recaudación. Y yo le pregunto a Sócrates. ¿Tú me puedes señalar un proyecto que haya presentado ese encargado de recaudaciones del municipio de San Francisco de Macorís, proyectando cobro eficiente y que no se haya y que se haya cumplido y no se hayan logrado los objetivos. Ahí yo puedo pensar que debo buscar una alternativa externa. Pero mientras no me lo demuestren, ahora mismo el encargado de recaudación es desconocido para San Francisco de Macorís. ...y de hace es cuatro que, años... ...es que no tiene los medios para hacerlo... Ah, ...es bueno. que, okay, escúchame... Uh -huh. ...el proceso uh -huh. de tercerización ...de cobro de los arbitrios ...yo no estoy hablando de administración... ...cobro de arbitrios ...eficientizar los arbitrios para el ayuntamiento... ...pasa, eso, sí. eso pasa por la instalación de un software... ...que cuesta dos millones de dólares... ...de eso dólares... No lo va a, ...sí, ¿de eso dólares? no lo va a hacer ningún ayuntamiento... Eso bueno. no lo va a hacer ningún encargado que tú tengas. Yo te estoy hablando de colocar el ayuntamiento en el siglo XXI y te estoy hablando de. Estamos hablando de 100 millones de pesos, ¿eh? en, en recibir, claro que sí, claro que bueno. sí. Señores, esas son palabras mayores. Y de utilizar GPS para todo el municipio de San Francisco Estaba. de Macorís y de ubicar cada una de las casas oh, que es San Francisco de Macorís pues y de crear una eficienciación donde la persona que haga la inversión va a recibir o va a cobrar en función del incremento que realice de los cobros de los servicios. Es difícil y eso no se ha podido hacer. Vámonos, pero tenemos WhatsApp. Mira, sí. para darle una redondea que redondeo, estamos contra el tiempo. Siendo yo regidor, sometí el sistema georreferenciado del catastro. Está aprobado. Cuando lo logramos en el, después de que la ley entró en vigencia. Y el sistema se puede buscar esa aprobación en la sala capitular. Lo que pasa es que la autoridad anterior, Félix Rodríguez, no le dio cabida a esa inversión que apenas eran de 800 mil pesos. Y óigame por dónde andamos. Wow. Pero yo espero que se retome. Ya habrá mejores momentos para eso, ¿verdad? Ojalá sí. y se pueda. De